¡Para arriba! ¡Dos, uno, tiempo! Voy a volar armando texto, texto fresco, que te ofrezco que la chupa el resto. Soy modesto, le molesto, si le sirve un poco de esto, suena fresco. Siempre estoy andando, dominando, que en mi bando estoy mirando. Diego armando, que está jugando, que no merezco que están hablando. Que el cinturón, que me la sigan chupando. No tengo yo que hable Adriano, el hermano y el padre, que abre el papo, el capo y la madre. Che, compadre, andate bien a la reconcha de tu madre Frustrado de mierda, entro el costado y te meto en esta guerra Perra, decime qué te pasa Que se consiga un cinturón porque el mío está en mi casa Guau, Y vos no viniste ni a jugar un partido Papá papá pa, pa, mal parido Papá papá papá papá pa, pa, pa, pa, en la caca casa se va dolorido Otra vez conmigo, otra vez con todos Ya quedaste bien la gente de vuelta como alto bobo Otra vez tengo el talento nato Esto y te lo saco negro son más malo que el paco Le duele que lo deje como un gato Y que un pendejo de 20 le robe el campeonato consoles? Es un campeonato, quiere subirse y tratarme todo con novato Cuando agarro el micrófono te asesino sobre el plato No puede conmigo, lo aniquilo al gato La verdad que sonrío, el voz me hace acordar en fiesta a mi tío ¿Sabes por qué sos mi tío? Pedazo de calor. Porque en este momento perdes el cinturón Lo estás perdiendo, aunque tu mirada es otra cosa Te diciendo Ay. Sé que por dentro estás sufriendo Cara me está mintiendo, vengo con la rima improvisada con el rap, con la rima que se tiene el delirar con el rap, con el estilo que no puede, con el pelo que para, doble tempo es una mierda, yo te gano con rap, oh. bomba, bomba, onda, bromas, nasty, dirty, poronga agarro este micro y te lo tiro en la rotonda, te parto del taco o te estaco con la bona, oh. te lo tiro tranqui o cuarteto como la mona, te meto a un caño y te lo tiro de rabona. Calma, novatos. La bestia hardcore para rato. Ay. Para rato. Lo aniquilo a este novato. Hoy me cago en Nike. Que le fritan en tus contratos. Te como. Es son en los platos. Razones, gatos, reacciones. Mato, ovaciones. Puede que lesione el mato. Es mi noción. este es su decepción. El tiempo dará la razón. Última. Cuando yo me colone como. no es caída.